Hola, pues eh, eh, Ana, eh, ¿comienzas tú? No hace falta, ya te conocen de la semana pasada casi Perfecto. todos, y si no, preséntate por si hay alguien que viene nuevo, pero Perfecto. vamos, ese es Paco Casado, dejo en buenas manos, chicos, cualquier duda estoy aquí para resolverla, cualquier duda técnica, o cualquier cosilla. Hasta luego. Perfecto. Bueno, pues eh, bienvenidos, ya estuvimos algunos eh, la semana pasada, ¿no? Eh, aquí con nosotros. Eh, eh, os recomiendo que, bueno, recomiendo no, os pediría que, que, que quitaseis eh, los eh, los micros, ¿vale? Para que para que no se nos mezclen aquí. Eh, los audios, de todos modos, si en algún momento eh, tenéis alguna duda o queréis eh, preguntar algo, eh, yo tengo aquí el chat abierto a la, a la derecha, con lo que os puedo resolver cualquier duda y ya en ese caso pues abrimos el micro para que podáis eh, vosotros eh, comentar cualquier cosa. En, en público. Eh, bueno, eh, eh, yo estuve ya la semana pasada con, con vosotros. Hoy vamos a, a en el tema de atención al cliente y hoy vamos a ver un, un tema de, de atención al cliente eh, muy interesante que son los chatbots. ¿no? Ahora vamos a, vamos a ver primero eh, cuáles son los objet objetivos ¿no? de, este, de este seminario. El primero pues, es conocer los fundamentos de un chatbot, es decir, saber qué es lo que es, sus características y para qué y para qué sirve. Después entender cómo un chatbot pues, puede ayudar a ofrecer una atención al cliente multicanal en la empresa, que es un poco lo que hablábamos el otro día. El otro día comentábamos esta idea de... Eh, conseguir una, primero, una comunicación multicanal, es decir, que eh, los clientes nos puedan contactar básicamente por cualquier canal que tengamos disponible, ya sea pues el correo electrónico, la página web, el, el, la página de Facebook, la página de Twitter, eh, la página de Instagram, es decir, cualquier, cualquier eh, medio que eh, digamos esté abierto al público, pues que los eh, usuarios puedan contactarnos eh, por ahí porque si los tenemos abiertos para eso entonces vamos a ver cómo un chatbot pues, puede ayudarnos a un poco eh, automatizar algunas de estas eh, gestiones ¿no? después pues saber cuáles son las diferentes plataformas susceptibles de, ucha, de usar un chatbot y eh, pues de, ya eh, en la última parte de la sesión pues presentaré diversas herramientas para la construcción de chatbots, para messenger para whatsapp y para telegram que son digamos las, eh, las tres eh, principales, no las tres plataformas principales donde podemos integrar un chatbot, aunque bueno, también se pueden integrar en plataformas como Twitter, ¿no? Para que responda ciertos mensajes de forma automatizada. Bueno, ahí os dejo el, el índice. Primero vamos a ver por qué y para quién eh, necesitamos un, un chatbot. Vamos a ver pues, sus, sus características. En la segunda parte pues vamos a ver las tipologías de, de chatbots y pues cómo funciona, básicamente cómo funciona, qué objetivos podemos plantear, qué plataforma eh, elegiremos cómo se mapea lo que el otro día veíamos, el Customer Journey Map, ¿no? el, el, este mapa del, del viaje del cliente, pues, eh, eh, pues veremos cómo al final con el chatbot tenemos que hacer algo similar, ¿no? que es, digamos, ir preveyendo todos los pasos que va a ir dando el, el cliente o el posible cliente. Y después, pues, la puesta en marcha en sí del chatbot y veremos, pues, esas, tres, eh, esas cuatro, en realidad, esas cuatro eh, herramientas para la creación de chatbots. Yo ya os aviso que en el tema este de la creación de, de, de herramientas de chatbots va a ser algo eh, muy, muy básico y muy sencillo. Es decir, eh, crear un chatbot es, una, es algo medianamente complejo, aunque no es difícil, pero sí eh, exige una, una complejidad a la hora de, de realizarlo. Entonces, en, obviamente en este, en este tiempo de, de 90 minutos, de hora y media, pues no nos daba tiempo un poco a, a hacer una, una, una sesión profunda en cómo, en cómo hacerlo. Pero bueno, el, la idea es que entendáis para qué, para qué sirven de cómo pueden ayudar esta herramienta y a partir de ahí, pues cada uno en su negocio eh, pues, eh, adapte, adapte estos conocimientos. Pues eh, el, todo esto viene de un bot, ¿no? A todos nos suena la palabra robot, ¿no? En, en informática, pues se usa el término bot para eh, referirse a un software, a un, a un, a un programa, un software es un programa informático de inteligencia artificial, aunque aquí esto lo podríamos entrecomillar, como ahora, como ahora veremos, diseñado para realizar una serie de tareas. ¿no? Es un programa diseñado para realizar una, una serie de tareas eh, por sí solo y, dice si la, decimos, si la ayuda de un ser humano, una vez, obviamente, que está programado, es decir, obviamente, la programación, digamos, el desarrollo del chatbot, pues, obviamente, lo tiene que realizar un, un humano. Las tareas que puede realizar un, un bot, en general, pues, pues, pues una reserva ¿no? en un restaurante, es decir, que un, que un cliente pues pueda contactar con nosotros a través, por ejemplo, de la web y eh, automáticamente, pues a través de una pequeña conversación, eh, él, eh, pueda eh, reservar, pues decir, bueno, quiero mañana a las 8 de la tarde. El sistema comp comprueba automáticamente si mañana a las 8 de la tarde hay eh, una mesa disponible, si la hay, pues le dice que sí, dígame usted sus datos, le da los datos, eh, muchas gracias. Y se cierra la conversación. Eh, esa conversación la puede realizar directamente un bot, ¿no? La puede realizar que, que eso ya sería un chatbot. Un, bot, un chatbot es un bot de conversación. Es un bot que, digamos, mediante unos parámetros que nosotros tenemos que, que definir, pues es capaz de desarrollar una conversación con unos parámetros, digamos, eh, precisos. Es decir, como aquí estamos hablando, pues si estamos realizando un chatbot para eh, una reserva a, en un restaurante, pues hay una serie de datos que vamos a tener que pedir, pues a qué hora quiere ir, qué día, eh, cuántas personas van a ser, eh, el, el usuario va respondiendo a estas, a estas preguntas, eh, el sistema comprueba si hay hueco en ese momento y... Eh, Hace la reserva y ya directamente en nuestro calendario, pues, digamos, eh, deja esa reserva ya hecha. No hay necesidad de que intervenga ningún eh, agente humano, es decir, no hay necesidad de que nadie eh, esté detrás del chat contestando ¿no? a, la, a esas respuestas y si está, con, si está bien, bien programado, bien hecho, pues... Eh, Digamos, un usuario pues puede hacer una reserva a cualquier hora del día. Es decir, si a las 3 de la mañana le apetece meterse en nuestra página de Facebook y entrar ahí y hacer una reserva en nuestro restaurante, pues es una buena manera. Y nosotros por la mañana, cuando nos levantemos y encendamos el ordenador y miremos lo que, lo que hay, pues veremos que alguien ha hecho una reserva. Es decir, que si todo está correcto, pues debe funcionar perfectamente. Y desde ahí, de eso tan específico como es reservar en un restaurante, a pues resolver prácticamente pues, cualquier eh, duda. Y como digo, en este webinar vamos a ver un poco los fundamentos básicos de lo que es un, un chatbot y cómo puede funcionar a la hora de simular ¿no? una, una conversación con los usuarios a través pues, de diferentes plataformas que iremos, eh, que iremos eh, viendo. Pues eso, eh, como, como definición podemos decir que un chato es un software que interactúa o chatea con un usuario humano en un lenguaje natural. ¿vale? Esta, esta idea también es muy importante, ¿no? De que es un lenguaje natural, que ahí se está manteniendo una conversación que, aunque, sabe, aunque el usuario siempre tiene que saber eh, que es artificial, es decir, al usuario en la medida de lo posible hay que informarle que no está hablando con un agente humano, sino que está hablando con un agente, digamos, virtual, eh, es, important, es, es importante y es relevante que el lenguaje que usemos siempre sea natural. ¿no? Ahora, ahora veremos cómo eh, esto digamos, es lo que nos puede llevar más tiempo, eh, más que el simple hecho eh, informático. Por eso os decía un poco eh, ahí al principio que eh, a la hora de realizar un chatbot no es tanto los conocimientos informáticos que eh, tengamos, porque bueno, existen diversas herramientas que... Eh, nos pone muy fácil ¿no? el, el hacer es el diseñar estos eh, estos programas, sino el eh, yo eh, tener ya eh, pensadas y previstas todas las posibles preguntas y, por supuesto, respuestas que vayan a hacer los usuarios y que nosotros vayamos a dar. A dar. Entonces, como veréis ahora, un chatbot puede ser para algo muy sencillo, como digo, como hacer una, una reserva que, que ya sabemos que hay una serie de preguntas fijas y que todo va a girar en torno a esa serie de preguntas, o si ya hacemos un chatbot para eh, asistencia al cliente, atención al cliente más complejo, pues ya veremos que eh, necesitaremos un abanico de respuestas mucho más amplio y el desarrollo pues, será más complejo, ¿no? Un chatbot pues puede integrado en una página web ya hoy en día. Eh, muchas, eh, muchas eh, sobre todo las empresas grandes, casi todas las empresas grandes tienen ya eh, eh, incorporados en sus páginas web, eh, lo comprobaréis muchas veces porque entras en una página web y abajo a, a la derecha, normalmente se pone abajo a, a la derecha, pues sale un ventanita, una ventanita que normalmente pues es un, un robot o algo, o algo así, para que sepamos que, que no estamos hablando con un ser humano, eh, eh, un ser humano sino que estamos hablando con, con una máquina virtual. Y a partir de ahí pues eh, podremos ir resolviendo ciertas eh, dudas. ¿no? Se pueden integrar, pues como digo, dentro de una página web eh, directamente o en chat de Facebook de, de Facebook, en el chat de Facebook de Messenger, en Telegram o por ejemplo en WhatsApp. También se pueden hacer ciertas ciertas tareas. Eh, yo lo que recomendaría es que eh, eh, si podéis ahora mismo en, en un minuto, os metáis en la web de eh, Movistar, que es la que os he puesto aquí, y veréis cómo en cuanto entréis abajo a la derecha, os aparecerá esa ventanita que, que tenéis ahí. Pues hola, soy tu asistente virtual de Movistar, estoy aquí para ayudarte selecciona que necesitas o escribe vale es decir pues, ahí te vienen varias eh, opciones hacer una gestión fusión aumentar gigas consultas consumo Esta, estas eh, estas eh, preguntas eh, lo más probable, lo más seguro, es que eh, Movistar haya hecho una selección de qué preguntas, qué, qué cuestiones son las que más preguntan los clientes. Es decir, cuáles son las, las preguntas más, más, más habituales de los clientes y ya las pongo ya en primer plano sin necesidad de que el cliente ni siquiera escriba. Pero sí, como, como si lo queréis comprobar a, ahora, si sí, eh, eh, intentáis mantener una conversación, pues obviamente dentro de los parámetros lógicos que mantendréis con una conversación de un chat o de Movistar, pues quiero dar de alta una línea. Veréis que os empieza a dar eh, eh, respuestas, eh, en principio, eh, si está eh, programado, eh, coherentes. ¿no? Voy, a, voy a hacer, una, voy a hacer una, una prueba, ¿vale? para que lo veáis. Voy a compartir eh, mi, mi pantalla ¿no? de, de, de, del, del navegador. Voy a entrar en, eh, en la web de eh, Movistar. Tengo que darle a aceptar las, las cookies. Y veis que ya aquí abajo. Oh, se ha ido, perdón. Vale. Veréis que ya aquí abajo me aparece el robotito este. ¿vale? Entonces, si le doy.. Pues me dice que es el centro virtual me dice y, y si yo le digo ves entonces ya me empieza a preguntar a dar opciones sobre, eh, sobre qué hacer pues si quiere dar quiere una línea tenemos la opción ¿ves? y te empieza a dar, qué prefiere línea fija línea entonces ya ahí ya pues yo podía empezar a mantener una conversación eh, sin que ningún humano entre, en, entre en, eh, dentro de la conversación hasta que haga falta. Es decir, puede haber ya un momento en el que haga falta que un humano entre eh, dentro de la conversación, entonces ya pues el chatbot nos diría, pues eh, vamos a pasar tu conversación con un con un agente humano y ya pues ese agente humano pues tomaría el control de la conversación y ya pues continuaría. De esta manera, eh, vuelvo a la, a la presentación. Eh, como digo pues eh, de, de, de, de esta manera lo que eh, lo que conseguimos poner de esta manera pues eh, lo, que, lo que conseguimos pues es si estamos dando una, una atención al cliente esa capacidad de no tener que tener siempre detrás del, de ese chat a una persona humana que, eh, haciendo una serie de, de, de tareas entonces, lo, claro, obviamente lo primero que tenemos que saber es eh, qué es lo que le interesa a los clientes. Es decir, eh, lo, lo, aquí ya, obviamente, pues cada, cada, cada empresa, cada negocio, pues tendrá sus particularidades específicas. Eh, no es lo mismo, pues, un restaurante que un hotel, que, pues, obviamente, pueden Movistar o eh, cualquier otro tipo de negocio, ¿no? O si tengo una peluquería o tengo una mercería. Es decir, y doy a, y doy atención también por ahí. Entonces, ya cada como digo, cada cada negocio tendrá que tener sus, eh, sus especificidades concretas y es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, lo primero que tenemos que saber es averiguar para qué podrían nuestros clientes usar eh, esta herramienta y qué es lo que normalmente van a pedir los clientes de mí. No, pues ahí pues lo, lo importante es empezar por la, las preguntas eh, más frecuentes. Es decir, todos sabéis, todos los que tengáis un negocio, pues eh, eh, sabéis para qué llaman los clientes normalmente a vuestra eh, a vuestro negocio. O llaman, si llaman por teléfono o preguntan, algo, o preguntan algo por mail. Es decir, vosotros sois los primeros que sabéis eh, cuáles son, cuáles suelen ser las dudas habituales. De un, eh, de un cliente. Entonces yo ya sabiendo esas preguntas frecuentes, como en inglés se llaman fax, frequently, frequently answered questions, es decir, preguntas habituales, yo sabiendo, teniendo en cuenta yo estas preguntas habituales, pues ya empe podré empezar a desarrollar mi chatbot de manera... Eh, yo podré em em em eh, empezaré a desarrollar mi chatbot de manera que vaya a resolver... Oh, perdón, se si ha ido. Eh, y construir lo que se llama unos flujos de, de conversación, es decir, esto al final es una conversación que se va guiando por una serie de flujos y se va bifurcando, eh, sabiendo yo exactamente qué es lo que esperan los clientes de mí. A la hora de, de plantear las respuestas de, de un chatbot, pues es importante, eh, independientemente del, del tamaño ¿no? de, de, de la empresa, es importante hablar con los diferentes departamentos de la empresa para que un poco nos orienten, ¿no? De cuáles son las necesidades de los clientes y de los eh, usuarios. Siempre hablamos de clientes y de usuarios. Recordad el otro día que ya un poco hablamos de este tema, ¿no? Un cliente es alguien que ya ha adquirido nuestro produ producto y un usuario o eh, prospecto, pues es este cliente, este usuario que todavía no se ha convertido en cliente, pero digamos está. Como en proceso, ¿no? Es decir, ya ha entrado en nuestra web. Eh, hay por ahí una, un micro abierto. Si, si podéis eh, eh, vigilar los micros es que se escucha un poco de, un poco de ruido de, de fondo. Pues como digo, eh, es, es importante eh, hablar con, eso, con todos los departamentos, con todos los, eh, los, con los empleados de, de nuestra empresa para, eh, para eh, poder eh, saber exactamente cuáles son las necesidades. Por un lado está, digamos, el departamento del servicio al cliente, ¿no? El departamento del servicio al cliente es el, de, es el departamento que está continuamente hablando con el cliente, una vez ya eh, ha tenido el cliente, pues digamos, el, una vez que, que un cliente ha adquirido nuestro, eh, nuestro producto. Entonces, eh, perdón, que se va, que se va esto... Eh, eso, una, una vez que el cliente adquiere nuestro producto, se puede poner en contacto con nosotros. pues Obviamente, pues el departamento de servicio al cliente nos va a saber, eh, nos, nos va a saber decir pues, cuáles son las tendencias eh, que ven en, en cuanto a preguntas por parte de los clientes. Entonces, si podemos ya tener digamos las preguntas habituales de los clientes con las respuestas ya eh, preparadas, pues, al digamos, trabajo que le estamos quitando a ese departamento de servicio al cliente que puede emplear su tiempo en otras eh, tareas. Después, obviamente, el equipo de ventas. El equipo de ventas es el equipo que eh, habla por, con el cliente por, eh, por primera vez, ¿no? los comerciales. Tienen con que, que, además contacto con prospectos y con clientes, es decir, con, con personas, con usuarios que todavía no son clientes de nuestro producto, pero con, obviamente con clientes que ya son eh, veteranos. Igual, pues tenemos que consultar con el departamento de ventas cuáles son las preguntas más habituales de los clientes. Y, por supuesto, con el equipo de marketing, ¿no? Porque el equipo de marketing es, como dice ahí, quien conoce las razones por las que los usuarios se comunican con eh, nuestra empresa por los canales sociales. Pues, obviamente... El departamento de marketing es el que nos va también a saber decir, pues si es más interesante que hagamos que hagamos un, un chatbot en nuestra página de Facebook, que lo integremos en nuestra web o no, o, eh, por ejemplo, si queremos hacer un chatbot, en un bot en Telegram. Si, ¿sí? eh, por lo que sea, el departamento de marketing nos dice que los clientes sí si se ponen en contacto con nosotros por Telegram más que por WhatsApp, por ejemplo, pues ahí sería interesante esa información tenerla para... Eh, poder eh, actuar en consecuencia y desarrollar también un chatbot donde estén los clientes. Eh, después, eh, como he dicho, pues obviamente pues, eh, el chatbot uno de los principales usos es el de atención al cliente, ¿no? Es decir, eh, pues mediante preguntas simples, pues podemos ayudar al usuario a reservar un servicio, a, a obtener información sobre, sobre un producto, obtener información de, de contacto sobre un tema incluso realizar una compra ¿vale? si sí, el chatbot eh, lo desarrollamos lo suficiente como para que eh, podamos llegar incluso a culminar ¿Está una compra eh, intentar, eh, eh, hay alguien por ahí eh, con el micro conectado, intentar de desconectar los micros porque si no se escuchan vuestras conversaciones Juan Carlos Vera eh, un segundo Eh, pues eso, como digo, pues eh, un, un chatbot eh, pues, permite, más, sobre todo, agilizar, ¿no? agilizar la, las tareas y que los agentes humanos pues, se concentren en otras funciones de eh, mayor valor y que, eh, eh, pues, como puede hacer una atención al cliente persona, eh, personalizada, ¿vale? si, si los usuarios, como dijimos ya el, el otro día, eh, aprecian una, uh -huh. una eh, atención personalizada y si podemos emplear a, nuestro cliente, a nuestros clientes, eh, a nuestros operadores eh, que atiendan personalmente a los, eh, a los clientes y ir derivando eh, por, por el chatbot otras eh, dudas, pues mejor que mejor. Y además que es un servicio que nos permite eh, trabajar las 24 horas los 7 días de la semana, como he dicho, como he adelantado antes. Eh, si yo tengo una, un chatbot para reservas... En mi restaurante, que está a las 24 horas activo, pues en cualquier momento, cualquier usuario tiene, puede hacer una reserva en mi local sin necesidad de que eh, yo tenga que estar con el teléfono eh, encendido o, o que tenga que esperar que sea horario eh, laborable. Esto en cuanto a eh, en cuanto, digamos, la, las características de, eh, de, un, de un chatbot, ¿no? digamos, como un poco como definición, entender qué es lo que es. Como os digo, en cualquier momento me podéis hacer cualquier pregunta por el, por el chat, en el momento que tengáis alguna duda o haya algo que no, que no entendáis eh, correctamente. Pues ahora vamos a, vamos a, a ver ya eh, cómo funciona un chatbot, es decir, cómo es el, cómo es el, cómo es el proceso de eh, funcionamiento de un chatbot y después ya veremos cómo qué es lo que digamos, tenemos que hacer nosotros. Teniendo en cuenta la, la tecnología con la que se desarrollan los chatbots, pues podemos diferenciar entre chatbots basados en reglas y chatbots basados en inteligencia artificial. Aquí los que vamos a ver hoy, pues obviamente son los más basados en reglas, porque los basados en intel inteligencia artificial, pues digamos, son muchísimo más, eh, más complejos porque son chatbots que tienen la capacidad, digamos, de aprender. Es decir, son, son chatbots donde que, que pueden ir eh, conociendo pues las, eh, conociendo eh, las preguntas de los... Eh, a base de, de ir recopilando muchas preguntas, puede ir aprendiendo de las preguntas de los eh, usuarios y a través de, eh, de estas preguntas ir incluso inventando nuevas preguntas que plantea que pueden hacer los usuarios y, por supuesto, pues ir planteando nuevas respuestas. También un chatbot basado en inteligencia artificial, pues tiene la, la capacidad de ser más versátil también a la hora de, de tener un lenguaje eh, natural, ¿no? porque puede, digamos, eh, simular mucho mejor a una inteligencia eh, humana. Un chatbot basado en reglas, que es lo que vamos a, a ver, eh, vamos a ver a... Eh, sobre todo ahora, eh, es, un, es un bot que responde a preguntas basada en unas listas de reglas. ¿vale? Es decir, eh, nosotros ponemos una serie de, de, de reglas, una serie de categorías, una serie de, de opciones y eh, si el, el usuario pregunta algo que está fuera de las opciones que nosotros hemos configurado, pues... El, el bot pues terminará diciendo que no sabe responder a esa pregunta y probablemente pues, termine derivándolo a un, agente, a un agente humano. Pero si eh, el, el, la respuesta, las preguntas de los usuarios, pues digamos, responden a lo que nosotros hemos eh, ya eh, desarrollado, pues podrá ir eh, preguntando. Eh, por supuesto, lo primero que tenemos que, que tener claro, aparte de primero, las preguntas. Eh, preguntas ¿no? que, que, que queremos que respondan es cuál es el eh, cuál es el objetivo ¿no? cuáles son nuestros objetivos eh, porque como he dicho como un, hay un espectro tan amplio de casos de usos a elegir pues a veces es difícil definir un objetivo específico para un eh, chatbot yo eh, recomendaría siempre recomendaría ir eh, pasito a pasito no pues eh, me refiero si, eh, el, si yo lo que tengo es eh, una una peluquería, eh, por ejemplo, pues eh, empezar por eh, algo tan simple como eh, reservar horas en la peluquería. Pues eh, desarrollar un chatbot eh, sencillo que obviamente que los usuarios sepan que el, que el, que el chatbot solamente sirve para. Eh, eh, para reservar eh, hora y, eh, pues, eh, yo poder eh, hacer un chatbot con unas respuestas sencillas, es decir, eh, a qué hora, a qué hora qué, con unas preguntas eh, básicas, ¿no? ¿A qué hora? ¿Qué día? Eh, me, me ¿Tienes el pelo corto, largo? Es decir, las preguntas que nosotros haríamos normalmente si atendiésemos a esa persona al, eh, al teléfono. Y a partir de ahí, pues ya si queréis ir ampliándolo más, pues ir ampliándolo ya a más eh, a más eh, objetivos, ¿no? Pues ahí os he puesto una serie de objetivos eh, que puede ser de tres. En primer lugar, pues dar la bienvenida a los usuarios, ¿no? Un usuario cuando entra, pues le, eh, le damos la bienvenida. Podemos hacerlo para eh, comprobar el estado de un pedido. Es decir, en el caso de nosotros tengamos una tienda, una tienda online pues eh, si tenemos el chatbot conectado a nuestra base de datos de productos y de, y de pedidos, pues el, el chatbot, eh, si un usuario entra y dice yo tengo el pedido número tal, eh, el chatbot puede comprobar eh, si, eh, puede comprobar con la base de datos de pedidos eh, eh, que, en qué estado está y dar una respuesta al usuario sin necesidad de que, eh, de que eh, entre eh, ningún eh, agente humano eh, en la conversación. Pues propiciar ventas cruzadas, es decir, una vez que yo hago una venta, pues eh, eh, en la, en la siguiente vez que entre el usuario, si ya es conocido, pues proponerle otro producto para que lo venda. Recuperar carritos abandonados es algo muy habitual en, los, eh, en, en las tiendas online, pues que los usuarios entren, que pongan cosas en el carrito y después no, no culminen la, eh, la compra. Pues si un chat detecta que eh, un usuario eh, la siguiente vez que entra ¿no? eh, en nuestra página, dejó un carrito abandonado, pues se le puede enviar un mensajito a través del, del, del chat, a través de la ventanita esa, diciéndole, pues hola, me he dado cuenta que tienes eh, una serie de eh, carritos de, de productos de carrito eh, abandonado y querrías terminar la compra, pues es una forma de, eh, de alentarles a que sigan comprando, ¿no? Eh, informar algo tan simple como informar que los operadores humanos están ocupados no es muy habitual cuando llamamos por teléfono a algún algún servicio pues nos pongan una musiquita y nos digan pues eh, ahora mismo nuestros operadores están ocupados eh, espérate a ver, tres minutos dos minutos pues aquí pues el chatbot puede servir para que diga pues un tiempo estimado de, de espera eh, comprobar la identidad del cliente. Esto, esto, es muy, esto es muy interesante, sobre todo si estamos usando el chatbot que, eh, de Facebook. ¿no? El, el chatbot de Facebook funciona tanto de, dentro de la página de Facebook, es decir, dentro de nuestra página de, de empresa, como igualmente lo podemos poner en nuestra propia página web. Y si nosotros ponemos en nuestra propia página web un chatbot de Facebook, eh, tiene la, la ventaja, de todo modo, ahora lo veremos, eso tiene la ventaja de que, eh, con, digamos, se conecta con las credenciales del usuario. Es decir, si el usuario está eh, logueado en, en Facebook en ese momento, pues ya directamente nos aparecerá su nombre, su apellido, sus datos, algunos de sus, eh, de sus datos, y ya directamente el chatbot podrá, eh, podrá eh, eh, eh, dirigirse al, eh, al usuario ya con su nombre y apellido ya de forma como automática. Obviamente, pues también, eh, como pone ahí arriba, puedes intentar que no, que no abandonen la web, eh, ver, por qué, ver por qué están teniendo problemas como hemos dicho, por rastrear y etiquetar a los usuarios. Un usuario, cuando entra en nuestra web y, por ejemplo, pues nos da su mail o nos da algún dato, pues nosotros ya podemos digamos rastrear y ver que, cuál es el comportamiento del usuario en nuestra página. Esto es muy, esto es muy importante si tenemos una, eh, una tienda eh, online. También podemos generar leads. Generar leads se refiere a... Eh, eh, generar posibles eh, prospectos eh, generar posibles clientes, es decir, nosotros si nosotros entramos eh, en la página esa de, de Movistar, pues habrá un momento en el que nos pedirá nuestros datos ¿no? Entonces eso, esos datos los tiene, ya se los queda Movistar o la empresa que, que sea y de esa manera sabe que ese, esa persona ha estado interesada en nuestro producto, ya después pues, podemos volver a contactarle vía mail o de alguna otra, otra o la siguiente vez entre en nuestra web, recordar que ya entró y seguir una cierta conversación. También podemos mostrar una serie de productos, recopilar opiniones, responder preguntas, informar ¿no? sobre algún descuento, alguna oferta, informar sobre el horario. Es decir, como digo, es una, una gran cantidad de, de aplicaciones, de objetivos, y como digo, cuando empezamos cuando empezamos a hacer uno, lo importante es que primero tengamos muy claro para qué queremos que, que, que funcione, es decir, no, no, no intentar no, no ser demasiado ambiciosos, es decir, no querer que de repente responda a todas las preguntas habidas y por haber que pueda haber en nuestra empresa, en nuestro negocio, sino... Empezar, como digo, poquito a poco, con unas preguntas básicas y poco a poco ir entrenando al chatbot y entrenándonos a nosotros mismos a la hora de elaborarlo, porque como digo, es una es una tarea, eh, en realidad, eh, no es difícil, pero sí es compleja, ¿no? también pues obviamente eh, eh, elegir ¿no? dónde vamos a situar nuestro chatbot si va a estar en la, en la página web no como hemos visto el de el de Movistar no el de Movistar que estaba ahí eh, que sale ya automáticamente en la página web si queremos que aparezca en, en Facebook Messenger que yo siempre lo, lo, lo recomiendo es decir yo lo recomiendo ambos sitios no en la página web y en facebook porque bueno en facebook pues crea que no sigue siendo eh, una de las redes sociales más eh, relevantes y eh, hay mucha gente que pues eh, va a intentar contactarnos por facebook como eh, primera como primera opción también pues podemos plantearnos si tenemos el suficiente la suficiente masa crítica de, de usuarios en en twitter pues también podemos eh, pensar en, en hacer un chatbot para, para Twitter, aunque, como digo, aquí lo recomendable es eh, si tenemos realmente una gran cantidad de actividad en Twitter, porque, bueno, en Twitter sí se usa mucho también para eh, atención al cliente, el mismo Movistar, igualmente eh, seguro que si les eh, escribo un mensaje directo por Twitter me salte un un chatbot para hacerme por lo menos una primera criba de perdón, una primera criba de, de, de preguntas que después pues probablemente pues ya termine derivando a un humano pero cuando llegue al humano el humano ya digamos es un, eh, una persona especializada en esa consulta que estoy haciendo y pues en mensajería directa ahí he puesto eh, whatsapp porque Quieras que no, pues WhatsApp, toda la, casi todas las empresas pues, tienen ya un servicio de atención al cliente a través de WhatsApp y pues, es un lugar donde eh, están también muchos de nuestros clientes. Lo primero que tenemos que, que hacer a la hora de pensar de, de pensar, ¿no? de pensar en, en, nuestro, en nuestro chatbot es en lo que llamamos mapear el, costo, el Customer customer eh, journey, es decir, en mapear el viaje del usuario. Es decir, hacer un, un mapa, eh, como, como, me, como veíamos el otro día cuando veíamos el Customer Journey Map, a la hora de saber ¿no? qué es lo que hace un usuario desde que, digamos, entra por la puerta hasta que se va con nuestro producto, ya sea en un espacio físico o ya sea en una tienda online, y saber todos los impedimentos ¿no? que puede tener un usuario en el proceso de en el proceso de, de venta o de, de compra eh, tenemos que pues también mapear el, el customer el customer journey dentro del chat box. es decir saber eh, prever cuáles son todas las interacciones que puede tener un cliente ¿no? de prever todo todo eso eh, obviamente todo comienza con un mensaje de bienvenida como ya os he dicho siempre también es importante dejarle claro al eh, al cliente que, eh, que, estamos, eh, que está hablando con un chatbot, que no está hablando con un, eh, con un, con un agente humano. ¿vale? De esa manera, el cliente sabe, el, o el posible cliente, sabe eh, qué es lo que puede esperar y qué no puede y qué no debe esperar de él del, del asistente, ¿no? del, del chat. Es decir, si, si el, ya el cliente llega a un momento en el que quiere hablar con un humano, pues ya dirá, um, por favor, quiero hablar con un humano. Y, obviamente, el chatbot esa debe entenderlo y ya ahí de nosotros debemos derivar nuestra... Eh, ahí nosotros ya de, podemos derivar la conversación, como digo, a un agente a un, a un agente humano. Pero, primero, pues como digo, pues un mensaje de bienvenida es, eh, es lo primero que tenemos que eh, diseñar. Este mensaje de bienvenida eh, ya desde el principio puede plantear una serie de opciones, como habéis visto, por ejemplo, que hacía el de, el, de, el de Movistar. Voy un momento atrás para que lo recordéis. Veis que ya aquí el, de, el asistente de Movistar me deja escribir pero ya también me plantea una serie de opciones al, al inicio. Entonces, esto también es algo que podemos plantear, ¿no? Es decir, eh, este, hola, soy tu asistente virtual, como digo, como veis, ahí ya deja claro que es un asistente virtual para que no nos llevemos a, eh, a engaño, por pues, si sí, haber visto el robot no era eh, suficiente. Y eh, a partir de aquí, como digo, podemos plantear una serie de opciones o dejar, digamos, barra libre para que el, el usuario pues, intente hacer la pregunta Quiera. Pero, como digo siempre, es muy importante el mensaje de bienvenida en el chatbot. Después tenemos que hacer pues ya una búsqueda de respuestas. ¿no? Como una vez realizada una primera ronda de preguntas, pues tenemos que comenzar a trazar cómo sería el flujo de la conversación. Y ahí, por ejemplo, ya, ya os he puesto un esquema de eh, cómo podría ser un chatbot, cómo se podría diseñar un chatbot de, eh, de un de restaurante, ¿no? Es decir, pues hay un mensaje de venida, gracias por ponerse en contacto con nosotros, cómo le podemos ayudar, y pues un usuario puede preguntar cuál es vuestro horario, pues ahí tendríamos ya una respuesta predeterminada. Es decir, abrimos de 8 a 11 de forma ininterrumpida. Si un usuario pregunta cuál es el menú del día... Como dice, nuestra web podrá ver el menú del día y le podemos poner el enlace a la web para que, eh, para que lo vea. O podemos ya directamente darle una imagen con el menú del día y así lo podrá ver. pues Por ejemplo, otra pregunta puede ser, ¿aceptáis tickets, restaurante? Y pues responder, pues sí aceptamos todas las modalidades de venta o no no aceptamos ya la respuesta que, que sea y pues, por ejemplo pues quiero hacer un pedido no quiero hacer un pedido pues perfecto y ahí ya pues la conversación ya eh, seguiría vale seguiría con eh, como digo bien nosotros dando una serie de opciones o bien dejando libertad al cliente para que Ponga lo que quiera y eso a ver si eso corresponde con, eh, con lo que nosotros tenemos programado. Cuando programamos un chatbot, esto es algo, esto es algo general en, en, lo, en los chatbots, claro, os estaréis, os estaréis eh, preguntando. Bueno, y si en vez de cuál es vuestro horario, eh, alguien pregunta qué horario tenéis. Claro, esta, esta, es la, esta, es la, esta es la clave y esto es lo que tiene MIGA. Cuando nosotros programamos un, un chatbot, nosotros tenemos la capacidad de eh, seleccionar palabras clave, ¿no? Es decir, en este caso pues está, está claro que la palabra clave sería horario. Entonces, en cualquier conversación, en cualquier pregunta donde eh, esté la palabra horario, podemos decirle al chatbot, podemos programar el chatbot, de manera que cada vez que un usuario mencione la palabra horario en su pregunta, pues respóndele, abrimos de 8 a 23 horas de forma interrumpida. De esa manera, pues obviamente nos cubrimos que eh, la pregunta puede ser, la misma pregunta puede ser realizada de mil maneras eh, diferentes. ¿Cuál es vuestro horario? ¿Qué horario tenéis? ¿Seguís teniendo el mismo horario? Eh, es decir, la, la, las variaciones son muy grandes, ¿no? Igual que lo, pues, menú del día, tickets restaurante, pedido. Entonces tenemos que encontrar primer, en esta primera ronda de preguntas que, que planteemos, esta primera ronda de preguntas que planteemos que queremos que conteste nuestro chatbot, en cada pregunta tenemos que intentar encontrar una cadena de palabras clave, ¿no? Pues menú, horario, tickets, pedido. a Eso podrían ser algunas de las palabras clave, de manera que nuestro, nuestro chatbot sea versátil, ¿no? Eso lo vamos a ver, es lo último que vamos a ver, lo de las aplicaciones para... Mario. He visto que María Eugenia me estaba preguntando qué aplicaciones hay para hacer un chatbot, es, es, es la última parte de la, de la sesión. vamos a, Os voy a avanzar un poco, como os he dicho, tampoco podemos entrar a en profundidad porque no tenemos el tiempo y son herramientas, como digo, complejas, fáciles de usar, pero, pero complejas. Entonces, como, como digo... Eh, eh, yo voy planteando una serie de palabras clave y sobre esas palabras clave, pues ya eh, puedo, eh, puedo ir elaborando diferentes respuestas. Me pregunta aquí Ana María, ¿cómo se resuelven los problemas del acceso a la comunicación con el chatbot de la tercera edad? Pues, eh, pues yo te lo plantearía al contrario. Un chatbot eh, en principio nos puede resolver más, eh, más problemas, nos puede resolver más... Eh, puede ser más beneficioso que en sí un problema. Porque, eh, eh, entenderme lo que voy a decir, eh, eh, las personas de la tercera edad, pues muchas veces hacen preguntas muy obvias, obvias preguntas obvias pues, como ¿cuál es vuestro horario? Entonces, si, si, si tenemos un teléfono o necesitamos a alguien humano para responder una pregunta tan obvia, tan lógica, como ¿cuál es vuestro horario? Eh, es, digamos, estamos perdiendo el tiempo en, en, en, en, en, no, en no resolver otras cuestiones que a lo mejor puedan ser más complejas y si realmente necesiten la, eh, la, la, la labor de un, de un agente humano. Entonces, eh, para la tercera edad, eh, al contrario, viene muy bien porque si alguien entra en Facebook y eh, pregunta qué horario tenéis, eh, claro, pero ten en cuenta también... Eh, claro, sí, obviamente, dices, tú, depende de la cultura de la persona mayor, claro, es decir, eh, aquí eh, el, el, claro, el, problema, el, el problema la cuestión es que podemos inventarnos mil situaciones y es algo que tenemos que, un poco, también nosotros entrenarnos, es decir, nosotros tenemos que estar preparados para todas las situaciones eh, ¿cómo se resuelve el problema? Pues que, eh, podemos, al chatbot podemos decirle, que si a la segunda respuesta, eh, a la segunda pregunta, la persona no responda pregunta, a la segunda respuesta, no estamos resolviendo su duda, ya ahí pasamos a un agente humano, eh, obviamente, o si, como digo, si se está conectando a las 3 de la mañana, pues le decimos, mira, ahora mismo no te puedo resolver la duda y ya mañana por la mañana, eh, cuando en horario de oficina, resolveremos eh, tu duda. Ahí, eh, ahí nosotros también, el chatbot, digamos, en cierto modo, tenemos que enseñarle a qué cuando hay un momento en el que entra en un bucle de que ve, de que el chat se da cuenta de que no está ofreciendo las respuestas adecuadas, obviamente tiene que darle al, al usuario la oportunidad de que entre en contacto con un humano o, como he dicho, pues darle una opción eh, eh, válida del tipo, pues, eh, mañana se pone, déjeme usted aquí el mail, mañana se pondrá en contacto con, mí, con, con usted, uno de nuestros agentes, déjenos el teléfono, mañana se pondrá en contacto a alguien, es decir, ya ahí tenemos que, Resolver, como digo, porque no, eso, no, eso ya no es un tema de la tercera edad, es un tema en general de todo, de, de cualquier, de cualquier usuario que entre y por lo que sea, como digo, como el, el, nuestro chatbot pues, al final depende de la información que nosotros le hayamos dado y eh, si no, si por la razón que sea no consigue eh, resolver, eh, pero como como se ha adelantado antes, eh, la idea es un poco eh, aligerar un, ese cuello de botella que se puede establecer en la atención al cliente. Si puedo resolver las, las preguntas más fáciles, sin la intervención de un humano, mejor. Y ya son, si de diez consultas que tengo normalmente 4 eh, me las quito con el chatbot, pues ya eh, mi, mi operador, mi operador humano que está todo el día de, detrás del chat o al teléfono atendiendo peticiones tendrá que atender seis en vez de diez esa es un poco la esa es un poco la idea el, el, el, el, quitarnos, el, el quitarnos pues al principio preguntas obvias y conforme vaya adquiriendo complejidad y nosotros vayamos adquiriendo manejo en cómo se en cómo se hace esto pues ir ir añadiéndole cada vez más eh, características entonces, aquí lo que tenemos que, que hacer pues, es lo que llamamos construir un árbol de conversación. Tenemos que hacer, como digamos, un mapita, como estáis viendo ahí en este, en este, en este GIF animado, en, este, en esta imagen animada, eh, nosotros tenemos que hacer, hacer un, un diagrama, esto no deja de ser un diagrama de, un diagrama de flujo, eh, un diagrama con los flujos de la conversación. Es decir, si un cliente pregunta esto, eh, responde esto. Eh, ¿Le parece bien esta respuesta? Sí, pues se acabó la conversación. ¿Le parece bien esta respuesta? No. Pues a ver, ¿cómo te puedo ayudar? E, e, e, ir, e ir desarrollando todo, el, todo un diagrama de una conversación. Es lo que os he dicho al principio. Empezamos con cuatro, cinco, seis preguntas más o menos sencillas. Vamos haciendo ese flujo y conforme vayamos viendo cómo funcionan estos chatbots y qué preguntas se van planteando, podemos ir añadiendo, y claro, imaginaros lo complejo que puede terminar siendo un flujo de conversación donde tengo que estar diseñando todos los pasos de esa, eh, de esa conversación. Entonces, pues, eh, como, como he dicho, para algunas conversaciones puede detenerse después de una pregunta porque sea contestada y otras preguntas, pues pueden tener varios niveles para, eh, eh, o como, como, como, digo, como digo ya ahí en el último párrafo, pues llega un momento en el que ya se llega a un callejón sin salida y hace falta ya la intervención de un representante humano. Pero, obviamente, todo eso lo tenemos que tener previsto de forma que los usuarios, de forma que los clientes no se encuentren con callejones sin salida, ¿no? No se encuentren de repente con que el, el chatbot, digamos, entra en un bucle, no le sabe responder, no le da más opciones y, obviamente, pues lo más probable es que el cliente se mosquee, lo cierre y eh, ya lo mismo, decida no llamarnos nunca más. Ahí, por ejemplo esto que he puesto eh, forma parte de una herramienta que se llama Kite Ahí, os, de, ahí os, de, os he dejado el. A, a, claro, no, no, no, no. No es que se parezca. Es que es que es, es, es, que es eso. Es decir, es, es programación con eh, organigrama. Es que es eso. Entonces, esto al final, no deja de ser un flujo de un flujo un flujo simplemente para una conversación. ¿Vale? Con una, donde se van tomando unas decisiones, entonces, como digo, esa, en esa web, en esa... Eh, eh, os, os, os voy a pegar aquí un momento el, el, el, la, la web para que la, eh, para que la, la veáis... Vale, pues, como digo, con, con, esa, con esa web pues, eh, podréis crear eh, flujo, diagramas de, de flujo de, de, pues, de, de, de este, este tipo de diagramas de flujo, aunque en realidad pues, con cualquier eh, eh, herramienta o con, digamos, con un simple Word puedo ir creando formas, ir creando flechitas, simplemente pues, bueno, que estas, estas eh, herramientas pues digamos pues, pues, lo ponen lo ponen un poco más, eh, más fácil a la hora de lo digo lo ponen un poco más fácil. Me, me estabas preguntando aquí, Fonbella, qué ha registrado en un sitio la pregunta en la que el chavo no ofrece una respuesta adecuada? Claro, sí, nosotros eh, to todas las autoridades de, de chatbot eh, eh, van eh, guardando todas esas conversaciones. Claro, todas esas conversaciones quedan quedan guardadas y después nosotros pues podemos analizar eh, a ver en qué momento eh, pues, una conversación pues ha entrado en un en un bucle o una conversación, digamos, no ha. Eh, claro, si todas, todas las herramientas de, de, de elaboración de chatbots tienen, obviamente,. Un, un historial donde nosotros podemos analizar todo eso y obviamente es que es clave, es clave, es clave después analiz analizar todo eso para añadir nuevas preguntas, para añadir nuevas eh, nuevas respuestas y, como digo, ir añadiéndole eh, cada vez más complejidad y cuanto más complejidad le, le, le, le demos, pues como digo, también pues mejor va a funcionar de cara al, eh, al usuario. En un, en un diagrama de flujo, pues esto, esto, el, los que ya sepan del, del tema como, como María Eugenia, pues eh, ahora normalmente se usan estas tres formas, la forma de elipse para establecer primero pues, un comienzo de, de conversación, eh, un diamante para un, un lugar donde el chatbot tiene que tomar eh, una decisión, y después, pues un cuadrado, un rectángulo, para un proceso que tiene que hacer el chatbot. ¿no? El chatbot toma una decisión y sobre esa decisión eh, realiza un, un proceso. Como digo, en todas las, eh, las herramientas estas de, de, de realización de diagramas de flujo, pues como podéis ver, pues eh, se suelen utilizar esas tres formas de la eps, de la epsile, el, de la elipse, de del cuadrado y del, eh, y del rombo del diamante. Eh, al chatbot también lo podemos, eh, le podemos eh, incorporar elementos visuales, ¿no? le podemos eh, incorporar emojis, le podemos incorporar imágenes, le podemos incorporar GIFs eh, animados, ¿no? Para, que, para que, eh, hacer la conversación eh, algo más eh, liviana, ¿no? más, eh, más, más, más personal, y de, y de esa manera, digamos, el, el, el, el humano que está, digamos, el usuario que está manteniendo esa conversación con un robot pues, Digamos, no siente tanto la frialdad de, eh, de estar hablando con un robot. Obviamente, sea, esa frialdad no es, eh, no es tanto como, por ejemplo, cuando eh, pues, nos ocurre ¿no? que cuando hacemos una llamada telefónica a algún servicio y nos empieza a salir una máquina eh, diciendo pulse 1, si quiere hacer tal, pulse 2, tal cual y, y, y dígame los números y te, y te empiezas a liar y entonces. Eh, ahí la frialdad es aún mayor, es decir, te den de cuenta que en un chatbot digamos, al, al, aunque aunque el usuario sepa que eh, quien está contestando es un proceso automático, habrá gente que, que no se dé ni cuenta, es decir, habrá gente que, que entre en la web de Movistar y, eh, y, y vea un robot ahí y diga ja, ja, gracias gracias un robot y no entienda que está hablando con un asistente virtual y lea las palabras asistente virtual y no entienda que es un asistente virtual y no sepa que mientras le resuelva sus dudas no va a haber ningún, ningún problema entonces en ese sentido pues el uso de, de imágenes de emojis de gifs pues puede en cierto, en, en cierto modo digamos pues eh, dar mucha más eh, empatía ¿no? a, al, al usuario cuando está hablando, del, cuando está hablando con, el, con el chatbot y de esta manera pues la conversación se convierte en algo tan, eh, en algo más eh, natural la, un chatbot y al final Aquí ya, pues, hemos, si os fijáis, hemos empezado con la bienvenida, es decir, alguien entra en nuestro chatbot, la bienvenida, estas son las opciones que, que tienes, buscamos las respuestas, buscamos las obviamente pensamos las preguntas y buscamos las respuestas y todo esto lo organizamos en un árbol de conversación, con cada pregunta, con cada respuesta, con todas las posibles respuestas o todas las posibles opciones que vaya a ir dando nuestro, nuestro chatbot usando elementos visuales y una vez ya que se ha terminado esa conversación, es decir, alguien nos hay, alguien ha escrito cuál es el horario, nuestro horario es de 8 a 11, eh, normalmente hay que terminar con lo que se llama una llamada a la acción, un call to action, es decir, derivar a los usuarios a un objetivo eh, específico. Cómo pues reunir una encuesta, pues ya que vaya a nuestra web a realizar una, una compra, déjanos un comentario en redes sociales o simplemente que nos deje sus datos. ¿vale? Pues, por ejemplo, si estamos haciendo una reserva en un, en un restaurante, pues obviamente tenemos que determinar pidiendo sus datos. Pero, por ejemplo, si simplemente nos ha pedido el horario, pues podemos pues, terminar diciendo, eh, pues muchas gracias por eh, ponerse en contacto con nosotros. Si eh, desea más información, pues eh, eh, déjenos, déjenos su mail y eh, nos pondremos en contacto con usted. O si desea que le llegue nuestra newsletter, pues eh, ponga aquí, entonces, poner una cajita para que el usuario rellene, rellene el mail y, de esa manera, pues eh, pues ya conseguimos el contacto del de, de ese usuario y ya se convierte en un prospecto en un posible, en un posible cliente entonces siempre hay que terminar con una llamada a la acción. de acción bien derivarnos a nuestra web en el caso por ejemplo de que estén en facebook o en el caso de por ejemplo de que estén en whatsapp o, o en telegram en cualquier otra en cualquier otra red pues que puedan eh, después eh, después eh, seguir nosotros un control de ese usuario, pues quién era y así poder saber qué es lo que ha pedido y qué quería. Obviamente, pues ya una vez que tenemos nosotros desarrollado el, el, el chatbot, como digo, como hemos dicho, pues esos flujos de conversación, pues cada vez se convierten en mapas más complejos, mapas más complejos que cada vez ofrecen más respuestas, pero obviamente que cada vez se pueden bloquear más. Es decir, cuanto más opciones eh, haya, pues más más posibilidades hay de que la cosa un poco se vaya eh, complicando y el chatbot pueda entrar en bucles. Por eso es siempre importante eh, testear, ¿vale? Es siempre importante. Eh, probarlo y eh, es yo siempre yo siempre recomiendo esto esto es algo que recomiendo en general para casi cualquier eh, cosa es asegurarnos asegurarnos que, que los usuarios que vayan a probar eh, eh, que los usuarios que vayan a que cuando vayamos a probar el nuestro nuestro chatbot eh, se, se lo demos a probar a alguien sin experiencia ¿Vale? Alguien tiene experiencia y si puede ser incluso alguien que no conozca absolutamente nada de nuestro eh, negocio, pues mejor que mejor. Porque, eh, obviamente, nosotros, pues digamos, somos los que mejor conocemos nuestro, cada uno de nuestros eh, negocios, pero eh, tenemos que eh, pues tener en cuenta que el resto del público, el resto de los usuarios, pueden no tener ni idea de, de nuestro negocio, de nuestros servicios, e incluso tener, como, como digo ahí, eh, eh, tener eh, eh, ciertas, eh, ciertas expectativas y sentirse frustrados porque a lo mejor esperan que les dé una serie de respuestas para las que a lo mejor no estamos preparados. Entonces, yo siempre recomiendo que este tipo de, de cosas, igual que por ejemplo cuando se tiene una tienda, una tienda online, yo siempre recomiendo que se lo deis a, a, a probar a... Eh, y entenderme también a la persona más torpe que conozcamos. A la persona más torpe que conozcamos en temas de informáticos, al que diga, Uf, yo que de informática no sé, a ese es al que le tenemos que dar a probar nuestro chatbot o, por ejemplo, darle a probar que compre algo en nuestra tienda online. Porque si esa persona torpe, entiéndase, es capaz de eh, conseguir la información, es capaz de culminar una compra... Quiere decir que, básicamente, cualquiera puede. ¿vale? Entonces, en ese sentido, un poco también, esto, un poco también, eh, respondiendo a la pregunta que, que hacía antes eh, alguno, eh, Ana María, ¿no? en cuanto al, al tema de la tercera edad, pues, por ejemplo, para esto, ¿no? Es decir, para, para yo saber que, eh, pues o a lo mejor, pues si yo estoy, si mi negocio es un negocio orientado a la tercera edad, pues, eh, tengo que estar muy seguro a la hora de implantar un sistema de este tipo y tengo que Digamos, eh, eh, dejarlo muy mascarito para que pues, pues, alguien que a lo mejor no está eh, del todo formado pues por, por, por lógica, ¿no? por, eh, por generación, por, por lógica, pues no, no ha nacido con las nuevas tecnologías, entonces no... No tiene tanta formación, eh, pero sí tiene intuición. Al final todos tenemos intuición y todos intentamos resolver las cosas. Entonces, en ese sentido, como digo, el testeo y puesta en marcha es muy importante porque puede ocurrir, como digo, que eh, eh, nos encontremos con preguntas que no esperábamos y, y no podemos encontrar con que los usuarios eh, eh, esperen respuestas que nosotros no habíamos eh, planteado. Eh, hasta aquí sería un poco esta parte, digamos, más, eh, más teórica, ¿no? Donde hemos, estado viendo, eh, donde hemos estado viendo, pues, para qué sirve y cómo, y cómo funciona y cómo se, cómo se puede, eh, básicamente, qué es lo que tengo que, que hacer. Digo, por vuestra, parte, eh, por vuestra parte, en el sentido de... Eh, de conocimientos no informáticos, eh, lo fundamental es el tema del, eh, del, del flujo, ¿no? del diagrama de este diagrama de flujo donde yo voy planteando toda una serie de respuestas, preguntas y toda una serie de respuestas. Obviamente, para esto no hace falta saber nada de, eh, de informática ni nada de programación. Simplemente, pues como digo, eh, conocer, obviamente, vuestro negocio y, con sentido común, ir planteando todas las opciones que se me ocurran. Eh, vamos a ver cuatro, cuatro herramientas, Facebook Messenger, Snatchbot, HubSpot y Chatfuel. Eh, ya os aviso que eh, el, hay un pequeño eh, inconveniente en general en eh, la mayoría de eh, plataformas de, para realizar chatbots, en, bueno, en, en dos de las tres que vamos a ver, y es que están en inglés. Vale, esto es algo que, desgraciadamente, nos vamos a encontrar. Digo desgraciadamente porque bueno, el, el, el, el tema del idioma pues, puede ser un impedimento a la hora de, eh, de acceder a estas, eh, a estas herramientas. Eh, al final, pues muchas veces, pues, tirar de Google Translate y de... Eh, un poco de intuición, la mayoría de estas herramientas también son eh, muy intuitivas, pero como digo, conforme se va añadiendo complejidad, cada vez pues va, va, vamos necesitando más opciones. Pero de todo modo, como digo, de las tres que vamos a ver, eh, una sí es en español y bueno, va a servir para entender bien eh, cómo, cómo funciona. Eh, he puesto aquí Facebook Messenger. Eh, porque eh, aunque eh, Facebook Messenger, como digo ahí, no ofrece eh, soporte, no ofrece soporte para configurar el chatbot, es decir, eh, eh, nosotros no podemos configurar un chatbot directamente en Facebook Messenger. Facebook Messenger lo que nos pone es la plataforma, es decir, que eh, nosotros eh, un, un, un chatbot builder, que se llama un constructor, digamos, de, de, de chatbot, eh, lo podemos conectar con nuestra página de Facebook, una vez conectado con nuestra página de Facebook de, de empresa, eh, obviamente, ese chat funciona tanto en nuestra página de, de Facebook como lo podemos llevar en a nuestra página web. ¿vale? Obviamente, ahí ya hace, ya hace falta algo de, de, de, de programación hace falta algo de programación porque, digamos, pues ahí ya la persona que no haya hecho la, la web, pues tendrá que insertar digamos un código dentro de, eh, de nuestra web para que se despliegue el, el chatbot de, de Facebook y, eh, y funcione. Obviamente, este, este mismo proceso también hay que hacerlo si el chatbot no es de Facebook Messenger. Si el chatbot no es de Facebook Messenger, el, eh, también pues, quien, el diseñador web o el programador web que nos ha hecho la web, eh, eh, una vez que nosotros hemos construido el chatbot, lo que tenemos que hacer digamos es copiar un código en nuestra web y ese código es el que despliega, esa ventanita, como hemos visto antes, en el eh, en la web de Movistar. La ventaja del chatbot de, del, del Facebook Messenger es, como digo, me sirve para ambas eh, plataformas, me sirve para, me sirve para que funcione directamente en, en mi página de Facebook, que es un lugar donde es bastante probable que los usuarios intenten eh, contactarnos y me puedo llevar a, mí, a mi web, pero también... Tiene la ventaja, como decía antes, que si lo instalo en mi página web y el usuario está logueado, está dado de alta en ese momento en Facebook, el chatbot aprovecha, lee las credenciales, se da cuenta, ¿no? que, se da cuenta que ese usuario ya está logueado y ya directamente pues, cuando nos guarde esa, esa conversación, cuando nos guardará esa conversación, ya nos guardará esa conversación con los datos del, eh, del usuario, con, al menos con su foto y su nombre y apellido, que es, digamos, la información básica que suele estar en, eh, en eh, Facebook. ¿no? Pues, como digo, eh, es bastante interesante en ese eh, sentido. El primero que vamos a ver, como he dicho, vamos a, lo vamos a verlo así un poco, por, eh, un poco por encima, es Snatchbot, que es una plataforma eh, omnicanal, que con eh, una lo que se consegura consigue configurar en un ciclo de vida de, de un chatbot. Es decir, desde el desarrollo, la prueba, la implementación, la publicación, el alojamiento, la, el seguimiento y monitorización, que como mencionaba eh, Fonbella antes, uno de, de vuestros compañeros, es bastante, impro, es bastante importante. ¿no? Es decir, todo, todo chatbot tiene que tener un proceso de seguimiento y de monitorización. Las conversaciones, obviamente, quedan guardadas y yo las, las puedo ir viendo y sobre esas conversaciones voy aprendiendo qué está, está haciendo bien mi chatbot y qué está haciendo eh, mal. Además, Snatchbot permite eh, realizar bots para WhatsApp, para Facebook, para Messenger, para Slack, para Skype, para Telegram, para SMS y para muchas otras eh, plataformas. Es eh, bastante, bastante eh, versátil. Y además permite tener una herramienta de, de inteligencia artificial que permite usar eh, el lenguaje natural. Que Incluso si, eh, si quisiésemos, y si ya nos animásemos, ¿no? Ya una vez que ya tenemos nuestro chatbot completamente a full, pues que si queremos dar el siguiente paso de que los usuarios puedan hablar, hablar con nuestro chatbot, podríamos configurarlo con esta, eh, con esta herramienta. La, la plataforma de creación de bots es, es eh, gratuita, como os menciono ahí, pero ya tiene, hay ciertas opciones avanzadas que solo están disponibles pues, a partir de 30 eh, dólares al mes. Pues si parece un momento, voy a compartir la, la pantalla para que veáis un poco las tripas de esta de esta herramienta. Bueno, pues aquí... Eh, pues aquí tenemos... Eh, un segundo. Aquí, pues tenemos eh, baby la, la pantalla, ¿no? Eh, bueno, por aquí tenemos eh, eh, la, la, la, la herramienta inicial, es decir, aquí tenemos el, el, el inicio, ¿no? Donde me aparece, pues, un, un dashboard, me aparece un, un, un panel, ¿no? De Un panel de, de control, donde, pues, eh, eh, un segundo, que, que me he escondido el chat y no, y no veo. Vale. Eh, como decía, eh, Aquí pues eh, me muestra pues un, un, un panel inicial donde pues eh, yo una vez que tenga mi fun funcionando mi, mi chatbot, pues me irá como veis me aquí diciendo pues cuántos mensajes he tenido eh, por, por Facebook, por Slack, eh, por Skype, por mensaje, por line, por Telegram y por todas las herramientas que yo vaya eh, configurando. Pues aquí ya me van a eh, eh, me irán apareciendo diferentes mensajes y. Pues aquí un, un gráfico con diferentes eh, eh, información. Como veis, aquí hay un montón de, un montón de, de, de opciones. Eh... A ver un segundo, que es que me da cuenta ahora que esto tiene español. A ver si es que lo que no sé si es una traducción, es que me dan miedo las traducciones de estos. Eh de estos eh, programas eh, muchas veces porque muchas veces el problema es que tienen eh, bueno aquí está aquí te, eh, te está, eh, están eh, en español eh, pues eso como como como os decía pues aquí vemos este, estos tableros con esta serie de con esta serie de mensajes y aquí pues tendría mis bots vale entonces yo si le doy aquí a crear un bot si os fijáis ya aquí me aparecen una serie de bots eh, predeterminados una serie de bots prediseñados que bueno pues me pueden eh, me pueden ayudar a, eh, a pues eh, ahora, ahora veremos los eh, los preterminados de otro de otra plataforma que me gusta más eh, yo creo que Me gusta más los predeterminados. Es que aquí el problema es que la mayoría de los predeterminados están en inglés. Y entonces, claro, al estar en inglés, lo que, eh, el flujo de conversación que, que buscan es en inglés. Aquí simplemente tenemos un, uno, un predeterminado en español que se llama Inmobiliaria Bot Template, que por ejemplo es útil para una e inmobiliaria. Vamos a ver una, una demo para que veáis, eh, para que veáis cómo, cómo funciona. Entonces, ¿veis? Pues aquí, esto, esto pues me preguntaría, eso es un. Es un es un bot que viene ya prediseñado con una serie de preguntas para una inmobiliaria. Pues, ¿qué tipo de inmueble es? Eh, eh, ¿qué, es una, aquí, por ejemplo, el ejemplo que viene es para un tasador online, un tasador de propiedades. Pues, ¿qué tipo de inmueble es? ¿Departamento o casa? Entonces, Yo puedo yo puedo responderle, si yo digo de departamento. Pues, veis, aquí ya me empieza a, a, a preguntar cosas en, en, en, en inglés. Pero bueno, le digo, ¿dónde ¿dónde está...? en almagro no sé la verdad porque ha puesto almagro y ya me va haciendo aquí pues este se está liando un poco eh, vamos a cerrarlo si yo crea un bot en blanco pues le daría aquí eh, pues eh, le daría eh, voy a crear a mí voy a crear a mismo uno, eh, uno de prueba para que un poco lo veáis es muy importante obviamente decirle en qué idioma habla el bot porque puedo hacer bots multilingües pero en principio tenemos que darle digamos un idioma un idioma principal creamos nuestro bot y si os fijáis lo primero que nos pregunta pues es pues, añadir una nueva interacción ¿Cuál será la primera interacción? Pues ya hemos dicho, el mensaje de bienvenida. Pues aquí, pues eh, aquí si os fijáis, pues nos aparece una serie de opciones para las interacciones. Es decir, si, eh, si, que, si queremos que el chat hable directamente, si queremos que traduzca, en el caso de que eh, queramos que sea multilingüe... Si queremos que le pida el mail a, al cliente, si queremos que le pida una RL, si queremos que le pida el teléfono, si queremos que le pida una fecha, si queremos que le pida un número, pues, por ejemplo, sería en el caso de, pues, ¿cuántos comensales van a ser? Cinco. Pues, entonces, aquí, pues, le daríamos, le daríamos, le daríamos aquí, le damos a agregar y ahora, pues, diríamos, aquí pondríamos el mensaje del bot. Entonces, le diríamos... Eh, ¿cuántos comensales serán? ¿Vale? En el caso, por ejemplo, que estamos haciendo una eh, respuesta. También podemos poner una respuesta de error, es decir, en el caso de que no entendamos qué es lo que, qué es lo que está diciendo, pues, eh, por favor, dígamelo de otra manera. Y entonces, pues, veis, pues aquí podemos incrustar medios y ya podemos incluso, como digo, con, con complicarnos más por hacer operaciones aritméticas o operaciones... Eh, lógicas pues nada una, una vez que le demos a, a es que no veo es que tengo aquí la, la pestaña un segundo es que voy a reducir lo del de, zoom ah, ahora eh, veis la, la pantalla no eh, creo que no sé si veis la pantalla sí eh, como digo pues eso le, le pregunto que cuántos eh, comienza a escenar eh, aquí puedo poner pues voy a poner ahora mismo Dígamelo otra vez. Y aquí pues lanzaría mi bot. ¿vale? ¿Veis? Aquí, si le doy aquí, pues... Entonces, a esta pregunta, el, eh, el, el, el bot ya sabe que está esperando un número. Es decir, si yo le inserto eh, algo que no sea un número, ¿veis? Me da un mensaje de error. Porque el, el bot lo que está esperando es que yo le diga un número. Entonces, si le digo 5, pues entonces ya pues ya se lo vuelvo a decir, le digo 5. Ya que ahora mismo es que ha entrado en un bucle, porque digamos, no le, no le he puesto cuál sería la siguiente. Entonces, si yo añado una nueva eh, interacción, si, si yo añado una nueva eh, interacción, pues le puedo decir, pues. Eh, Puedo decir simplemente, eh, perdón, eh, eso. Si yo le pongo aquí, si yo le pongo aquí, declaración del bot, pues digo, le puedo decir, reserva realizada. Y ya está, y ahí, eh, gracias, vale, y si ya me voy aquí, pues le digo, ¿cuántos comensales serán? Cinco. Eh, perdón se me está no la he conectado eh... vale cuando cuando yo termine esta, esta eh, interacción tengo que decirle que eh, cuando cuando haga esta interacción, pues que conecte con la siguiente, ¿vale? Que no la, perdón, no, la había, no la había conectado aquí. Yo le tengo que decir que ahora mismo, si os fijáis, no hay, hay cero conexiones, entonces por eso ahora mismo no, está, eh, no lo está haciendo. Pero en el momento en el que yo vaya, vaya conectando, y le de aquí a esquema del bot, es que no le, he puesto, no le he puesto nombre, ¿vale? Es importante. Eh, perdón, no encuentro ahora mismo cambiar el nombre. Eh, si yo pongo aquí eh, comensales y aquí esto lo llamo eh, reserva vale, esto, esto es muy como digo en, en un bot esto lo estoy, lo estoy haciendo así ahora mismo lo estoy haciendo ahora mismo, ahora mismo así rápido eh, es importante eh, como digo eh, a, eh, tenerlo todo muy bien eh, muy bien planificado vale de forma que yo pueda ir eh, yo pueda ir eh, nombrándolo todo y de manera que pueda ir creando las conexiones de una forma, eh, una, una forma lógica. Pues como digo, yo aquí ya puedo ir añadiendo interacciones y conforme vaya añadiendo, conforme vaya añadiendo interacciones, pues ya se irá creando un flujo de conversación que podré ver eh, posterior, eh, posteriormente. Esto sería en cuanto a eh, Snatchbot, ¿vale? Entonces, entonces, Snatchbot, ya si lo si lo configuro, pues yo ya puedo puedo dar, darle de dar de alta. Ya puedo dar de alta. Pues eh, esta, esta, estas herramientas normalmente todas tienen eh, vienen bastante bien en cuanto a eh, documentación, ¿vale? En cuanto a documentación para, eh, pues, digamos, ir, eh, ir aprendiendo a, eh, a usarlos. y eh, pues ya conforme yo vaya añadiéndole canales, veis aquí está, está canales, pues yo puedo ir ya eh, añadiendo, pues si quiero añadir Facebook, si quiero añadir WhatsApp, Telegram, aquí ya por ejemplo, veis pues WhatsApp tiene la categoría de Pro, es decir, que, que ya esta es una, es una, eh, es una utilidad de, de pago, entonces puedo ir, como digo, añadiendo ahí diferentes eh, canales, de forma que eh, yo una vez que tengo creado el, el canal, pues si ya le doy a, a compartir, ya... Eh, podré eh, generar un código y sobre ese código como os digo pues ya se lo se lo daría al, eh, al, al informático a nuestro a nuestro informático para que lo inserte en nuestra eh, en nuestra página eh, web el siguiente que que vamos a que os quiero un poco así eh, presentar es eh, mucho más, eh, mucho más eh, sencillo, ahora lo, ahora lo, ahora lo veréis. Es, eh, es mucho más sencillo. Es eh, HubSpot. Voy a voy abrirlo en, en la web un momento para, para tenerlo aquí a mano. Que me permite pues crear eh, que, que crear, crear chats también. Eh, eh, tanto en Facebook como en eh, tanto como eh, en la web y además HubSpot eh, está muy bien y yo de verdad si queréis comenzar un poco a trastear el tema es el que os recomendaría sobre todo para empezar porque incorpora eh, la potencia de un CRM es decir tiene ya una base de datos de clientes que eh, incorpora ya una base de datos de forma que todas esas conversaciones eh, se van eh, se van Añadiendo, digamos, a nuestra base de datos y a todos los nuevos clientes o los clientes que ya existan. De forma que nosotros aquí en HubSpot lo que terminamos teniendo es un una ficha de un cliente con todas las conversaciones que ese cliente ha mantenido, bien con nuestro chatbot o bien con nosotros directamente. Entonces, es una herramienta, como digo, bastante interesante que además en su versión gratuita, pues eh, ofrece bastantes características muy, eh, muy interesantes. Os voy a compartir un segundo la, eh, la la web para que un poco lo veáis eh, así eh, por encima pues bueno aquí tenemos eh, la opción de, de, de chat de chatbots en hubspot si yo le voy a crear un chatbot pues lo primero que me pregunta si es para un sitio web o es para facebook messenger vamos pues a decirle que es para un sitio web y me da eh, dos, dos opciones no una que es chat en directo es decir un humano que va a contestar las preguntas en el momento en el que se están produciendo las preguntas o eh, un, un, o realizar un bot ¿Ve? hay un, algunos bots que sí son eh, de pago que sí son que que, sí se, que sí hay que suscribirse pero otros que son de que son eh, que son gratuitos ¿no? entonces por ejemplo vamos a eh, vamos a ver uno de estos bots por ejemplo de, eh, de reuniones vale para eh, que es un bot por ejemplo para hacer reservas entonces, le digo, siguiente Le digo, donde le digo eh, yo tengo ya creado una, una, una, una página que se llama Reunión, para que, para que, para que me lo, lo crea ahí. Y entonces, pues aquí ya me da, esta, este programa ya me da una serie de preguntas que se entiende que serán las habituales en, eh, a la hora de concertar una eh, reunión. ¿Veis? Pues aquí me dice, eh, me dice, tiene el mensaje de bienvenida, tiene una pregunta, estoy encantado de poder ayudarle. Y ya me dice Get Name. Get Name es, lo que es, una, es una opción que es eh, Quiero el nombre del contacto. ¿vale? Eh, eh, para establecer una reunión necesitaremos algunos detalles primero. Y aquí ya yo le digo: esto, esto es lo que está diciendo el chatbot y esto es la acción que va a realizar. En este caso, pues la, realizar, la acción que va a realizar es guardar el nombre del contacto. ¿vale? Y entonces, como dice aquí, esta opción se. Eh, omitirá si ya existe el correo. esto Para esto HubSpot es muy interesante, porque si yo tengo ya una base de datos y ya identifico a ese usuario, pues ya no le tengo que pedir el correo porque ya lo tengo. Entonces ya el, el, el sistema se da cuenta y ya no le pide el correo. Si vemos que no, tiene, que no tenemos el correo, pues eh, ¿a dónde queremos que le enviemos la, la invitación del calendario? Pues es, es esto que eh, eh, en Gmail, por ejemplo, si usamos el calendario de Gmail pues ya directamente nos aparecerá la reunión sin necesidad de que nosotros lo pongamos. ¿Ve? Entonces, pues dice guardar puesta en correo. Y, pues ya al final, pues le dice eh, reservar reunión eh, a tal hora. Eh, ¿Qué queremos añadirle? Entonces aquí, esto si os fijáis, pues es una conversación muy simple. Pero, como digo, esa conversación yo puedo ir haciéndola cada vez más compleja y puedo añadirle variables. vale Pues si le doy aquí, pues me dice elementos básicos. Pues hacer una, una, una pregunta, una pregunta personalizada, y le digo, ¿eh, ¿cuántos seréis? ¿Vale? Este es el nombre de la acción, que es interno, es decir, eh, no, no aparece, pero eh, si sí, aquí ya pongo yo el, digamos, el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje que va a aparecer, que le va a aparecer al usuario. Le doy a, a guardar, ¿veis? Y ya ahí me aparece la, la pregunta, pero, obviamente, lo siguiente, eh, lo siguiente que le tengo que, que, que decir es qué quiero que haga con ese, con ese número. Entonces, ya le doy aquí a opciones y aquí ve, veis que me sale la opción de administrar bifurcaciones. Es decir, ya aquí puedo empezar a, a, a, a hacer opciones. Si el usuario pone tal cosa, pues que eh, se vaya a... a, a y si eh, pone tal otra cosa, pues se vaya a otro, a otro lado. Entonces, ya aquí podemos ir... Como digo, haciéndolo cada vez eh, más complejo o editar eh, la, la acción y buscar eh, eh, qué que, que queremos que, eh, que vaya, eh, que vaya eh, pidiendo. Como digo, esto al principio parece, parece muy parece muy complicado, pero como digo, esto es eh, en el momento en el que empecéis a, a, a, a, ir, haciendo, a ir haciendo pruebas, como digo, se, eh, se le pilla el tranquillo, bastante bastante bastante rápido. No sé si tengo alguna alguna pregunta. Disculpad que no estaba mirando el, el, el chat. Eh, me ha desaparecido. Aquí, ahora, perdón. Eh, que... Claro, claro, claro. Es decir, obviamente, Paco Rueda, eh, efectivamente. Es decir, claro. Eh, por eso, por eso os lo he contado, eh, o, o, o, o contado en, en este orden. Eh, y, y os he dicho que era el más complejo de lo que de lo que de lo que parece es decir claro yo primero tengo que tener tengo que hacer mi trabajo que no es de informática de eh, hacer mi eh, diagrama de flujo yo primero eso es lo primero que tengo que tenerme claro antes de sentarme a, a, a utilizar cualquiera de estas herramientas vale y cualquiera es lo primero que es lo primero que tengo que es lo primero que, que tengo que hacer efectivamente yo primero tengo que tener claro mi diagrama de flujo y ya a partir de ahí ya después una vez hecho mi diagrama de flujo y con la, como hemos dicho empezar con algo fácil cinco o seis preguntas eh, sencillas y claras y, y a partir de ahí ya empezar a, eh, a elaborar el, el, el, el chatbot. Eh, el último que os quiero enseñar eh, y este es uno que eh, que, tengo, que tengo yo ya eh, incorporado disculpa que aquí se me, se me, se me, ha, se me ha ido. Aquí conectado a mi página. Vale, este lo tengo yo ya. Eh, es uno que tengo yo ya creado y lo tengo ya eh, conectado a una página de, de Facebook que, eh, que, eh, que administro. Eh, a ver, un segundo. Os voy a poner un momento a pantalla completa. Disculpadme un minuto si no veo vuestras, eh, vuestras, eh, vuestras preguntas, pero bueno, os lo, quiero, os lo quiero enseñar. Pues bueno, yo tengo aquí esta, esta web, que es una web que yo, que yo, que yo, eh, que yo administro. Entonces, pues eh, eh, yo puedo entrar, eh, ver, entrar, voy a entrar como, como visitante. Entonces, un visitante me quiere enviar eh, un, un, un mensaje. Disculpad que es que hay aquí, hay aquí conversaciones. Eh, Conversaciones anteriores. Entonces yo le puedo decir: quiero ver una película. Este chat, este, veis, me recomienda. Eh, te voy a recomendar una película. Disculpad ahí, hay, hay, es que se me han mezclado varios, eh, varios chatbots que tengo ahí instalados. Y eh, que eso, como he como estado haciendo pruebas con este, con este chatbot, pues se me ha... Pero veis que aquí me ha detectado la palabra eh, película y sobre eso me ha dado un mensaje que es te voy a recomendar una película. Y ahí yo pues podría añadir no un podría añadir un, un, un enlace, por ejemplo, a, a, a nuestra web eh, recomendando una película. Os lo voy a enseñar un momento para que lo... Ay, perdón, Le he vuelto a dar al que no era. Aquí, pues aquí pues hay un mensaje de bienvenida. Este es que lo, lo he dejado yo, ¿no? Es un mensaje de bienvenida que está en inglés, tal tal. Y aquí, si os fijáis, le he añadido yo una serie de, una serie de bloques. Vale, que esto es, digamos, un primer paso de eh, inteligencia artificial. Es decir, eh, yo le yo, yo he creado aquí una regla que dice: si alguien menciona la palabra recomendar, decirle que le vamos a recomendar una película. O si alguien, por ejemplo, menciona la palabra estrenos, pues eh, porque pregunte cuáles son los estrenos de la semana, pues puedo contestarle, estos son los estrenos de la semana. Entonces, como digo, ya yo aquí ya ir inventándole mil y una preguntas con mil y una eh, opciones e ir desarrollando eh, flujos, que esto, está, esto es muy interesante, como esta aplicación, pues nos muestra los, eh, los flujos, veis que está, veis, ahí ya me va mostrando una serie de flujos, entonces esta, esta aplicación, Chatfuel, me permite, eh, como digo, ir creando estas automatizaciones y a la vez puedo ir, puedo ir viendo visualmente cómo son los, eh, los flujos, veis, y de esta manera, y aquí en eh, Setup. Eh, inteligencia artificial, veis, pues, si alguien pone ver una película, pues, eh, el bot responderá esto. Y si alguien usa la palabra cartelera, pues, usará este otro bloque que he usado. Y así, entonces, puedo ir creando palabras clave, de manera que, eh, en la medida de lo posible, mi chatbot siempre esté dando las respuestas que mejor convenga. Como os he dicho, eh, pues esto es bastante, es bastante, es es bastante complejo, que no difícil, como digo, que no, que no, que no, eh, que no difícil y y como digo, pues esto ya es cuestión de, pues eh, como suele ocurrir en todas estas cosas, pues echarle tiempo, echarle, echarle paciencia, pero como veis, la, eh, la cantidad de aplicaciones pues son innumerables. Aquí ya, como, como yo os recomiendo y sobre todo para, para digamos no, no desesperaros, empezar con 3, 4, 5 preguntas sencillitas y poco a poco ir añadiendo nuevas, eh, nuevas, eh, nuevas preguntas y nuevas eh, respuestas para que el chatbot se pues, vaya haciendo cada vez más complejo. Si estáis eh, perdidos si no sabéis cómo empezar, como digo, yo os recomiendo que os hagáis una cuenta en Hootspot y empecéis ahí pues, un poco a, eh, a trastear, a ver cómo, eh, además Hootspot está muy bien, porque además tiene tutoriales en, en español, con lo que, bueno, pues, si queréis eh, ampliar conocimientos, pues ampliar conocimientos o asentarlo, pues es, eh, yo es por donde digamos, os recomendaría eh, empezar. Y bueno, pues hasta aquí eh, sería la, la, el seminario de hoy. No sé si tenéis alguna duda, alguna, alguna pregunta. Bueno, pues eh, si no... Si nadie... Entiendo que que mucha, que, mucha, que mucha información, pero bueno, espero que por lo menos eh, os haya servido para... Eh, eh, Tener un primer acercamiento, como, como he dicho al principio, esto es simplemente un primer, un primer acercamiento a estas eh, herramientas y, obviamente, a partir de aquí, pues que comencéis a, a trabajar e intentar desarrollar vuestros chatbots, como digo, siempre con, con paciencia, con, con humildad y, y poco a poco sin, sin desesperarse. Bueno, pues, pues muchísimas gracias a, a todos y, y espero veros en una próxima sesión.